Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 30 minutos del jueves, 14 de abril de 2022, la segunda sala penal de apelaciones Nacionales se instala para llevar a cabo la audiencia de apelación de autos en el expediente 2022-2022 a propósito de los recursos impugnatorios interpuestos por la defensa técnica de evento Malatazo y Nadine Argelarco. Este colegiado está conformado por mi persona, Nila Uy Pai Maez. De forma seguida, se solicitan las partes se firman acreditar Iniciamos con la acreditación de la Fiscalía, para lo cual se le cede la palabra. Buenas tardes, señor Juez Superior. Comparece a su digno tribunal la Fiscal Superior Marisol Trinidad Flores Medina, fiscal de la Segunda Fiscalía Superior de Lucha contra el Lavado de Activos, con domicilio en Miroquesada 269, cercado de Lima, y correo electrónico mflores.mpfm.gov.p. Bien, defensa técnica, de por favor, tome la palabra para acreditar. Buenas tardes. Juez superior en defensa técnica. En defensa técnica de Narina y Ollanta Humala Caso, Graciela Barrio Nuevo León, con registro del colegio de abogados 64-2015 con domicilio. Procesar en Amnier, Venezuela, 1894, casilla electrónica, 5656, correo 56, electrónico, grabare el 77 arroba gmail, celular 9400 80227. Yeah. Ok, Acreditar las partes, a las preguntas las mismas si desean manifestar alguna observación de forma previa a la realización de su ¿Defensa técnica tiene alguna observación que desee manifestar? Ninguna, señor Fiscalía, ¿alguna observación que desee manifestar? Ninguna, señor juez. Siendo que ninguna de las partes ha manifestado observaciones o se proceder en base a la defensa técnica para la organización de su ¿La defensa técnica tiene la palabra? Señor magistrado del Ministerio Público, en defensa a, a mis patrocinados, señora Nadine Heredia y Guayanta Omalat le indico lo siguiente que con fecha 29 de marzo de 2017 solicita tutela de derechos por considerar que el material probatorio incorporado en la carpeta fiscal con la Providencia 23 de 2015 fue obtenida de manera ilícita, por lo que se debe ser excluida de la investigación. También se debe considerar que se, se debe prescribir de la pericia practicada en estos documentos. Posterior con fecha, 18 de abril de 2017, con resolución 2 del primer juzgado, de investigación preparatoria nacional declaró infundada la solicitud de tutela. Eh, con fecha del 21 de abril de 2017, se apela a dicha resolución, el cual fueron concedidos el 3 de mayo de 2017, en la resolución 3, disponiendo la elevación de los actuados a esta sala superior. Por resolución 7, el 19 de mayo de 2017, esta sala superior declara bien concedidas las apelaciones indicando fecha y hora para la audiencia, el cual se llevó el miércoles 31 de mayo de 2017. El juez de instancia incurre en error al afirmar que la defensa técnica no admite la existencia de excepciones a la regla de ejecución de la prueba prohibida. La prueba prohibida funciona como un límite de derecho. Se debe excluir un medio probatorio cuando atenta contra los derechos fundamentales. Negar la titularidad de los documentos para luego aceptarlos no puede constituir causa de desprotección en sus derechos fundamentales, el cual lo indica el inciso 23 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. No es verdad que el reconocimiento de la titularidad de los documentos se ha efectuado después de conocer todos los resultados de la pericia. Toda vez que reconocido el 12 de noviembre del 2015 y se ordenó en el segundo mes y el mismo año. Invocar el resultado de la prueba pericial, así como... La supuesta distorsión de sus grafías resultan impertinentes en el marco de la tutela de derecho. El hurto de las agendas se investiga ante la vigésima novena Fiscal Provincial Penal de Lima, por lo que el examen de la existencia del delito de hurto no corresponde al juez. Reiterada la jurisprudencia nacional, ha presidido que la exclusión de prueba prohibida no requiere previo pronunciamiento del fiscal respecto a la ilicitud incurrida en su obtención. La vulneración de los derechos a la intimidad y la inviolabilidad de los documentos privados. Se, pro, se produce por la manipulación y exposición ante terceras personas distribuidas a diversos medios de comunicación. Calificar una decisión judicial en, de un de una tutela de derechos como una acción de obstaculización de la actividad probatoria constituye un manifiesto abuso de autoridad. La inves... Los investigados Nadine Heredia y Orianda Humana promueven tutela de derechos para que el órgano jurisdiccional ordene la inclusión de los documentos incorporados en la tarjeta fiscal mediante la Providencia 23, del 20 de agosto de 2015. Cuatro agendas y documentación detallada que sostiene que su recepción no es producto de la actividad desarrollada por la fiscalía, menos provienen de un caso en fragancia que han sido sustraídos de su domicilio familiar ubicado en el distrito de Surco y constituyen, document que constituyen documentos privados que tienen anotaciones referidas de su vida familiar, la de sus hijos menores y amigos, que también. Contienen un registro de claves de accesos informáticos, correos y otros de carácter personal. En la denuncia de parte que aportó como elemento de convicción para resolver sus pedidos, así como el contenido de la solicitud de tutela que da origen a este cuaderno, sostiene que las agendas están guardadas en un cajón de su dormitorio el cual fueron sustraídas por Micheline Vargas León, la que había colaborado con unas labores en su hogar desde el 2016 hasta el diciembre, perdón, desde 2006 hasta el diciembre del 2014. Y a partir de esa fecha dejó de concurrir a su domicilio, precisando que ella tenía vínculo con el ex Alvarado Gutiérrez Cueva. La llevó a local del Partido Nacionalista y le recomendó quién sería la persona que organizó la sustracción. Respecto al ex este congresista Alvarado Gutiérrez, a quién se refiere como su enemigo político, pues fue electo congresista por su partido y luego de tres meses de asumir el cargo renunció a la agrupación política. Señalan que fue la persona que manipuló sistemáticamente los citados documentos en el programa periodístico Panorama, el 16 de agosto de 2015, relató que las agendas fueron dejadas en domicilio los primeros días del mes de diciembre del 2014 luego las llevó a Italia país en el cual se entregó el periodista Marcos Vázquez en marzo de 2015 la periodista Roxana Feba obtuvo copias en el domicilio de Alvarado Gutiérrez Así también, un miembro de la Guardia Civil en España, amigo de Alvarado Gutiérrez, lo revisó, habrían sido sometidas a un peritaje grafotécnico a través del estudio Crotimani en Italia. mismo, el señor Winston Aptige Saavedra, habría sido requerido para realizar un peritaje en la ciudad de Lima. Adicionalmente, las agendas habrían sido manipuladas por quienes los fotocopiaron, mandaron a fotocopiar, enviar y legalizar, y que luego fueron mostrados en cuatro cuadernillos en el programa Dominical y Panorama, por directora y conductora Rosana Puebla. La Procuraduría Pública de lavado de activos había recibido este documento el 14 de agosto del 2015, posteriormente al 19 del mismo mes y año. Los entregó la segunda fiscalía. Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en la investigación de los activos y pérdida de dominio y se dejó constancia en el acta de entrega que pues se procedió a copiar el documento. La documentación en dos juegos, una para incorporar en la carpeta fiscal en el caso 69-2015 y otra para la procuraduría de la Consideran que durante el tiempo que estuvo en poder, de Alvarado Gutiérrez hasta el 19 de agosto de 2015 en que fueron entregados, se violó sistemáticamente el derecho que tiene la inviolabilidad de los documentos privados por la manipulación que fueron objeto de y exámenes fiscales por personas que no tienen autoridad sobre la investigación física perdón, investigación fiscal a partir de lo narrado sostiene que existe violación de sus derechos constitucionales previstos en los numerales 7, derecho a la intimidad personal y familiar. En el numeral 10, derecho a la inviolabilidad de los documentos privados. En el numeral 16, derecho a la propiedad y a la herencia del artículo segundo de la Constitución Política del Estado. La defensa sostiene que las agendas han sido tomadas en cuenta para fundamentar las medidas coercitivas de comparecencia con restricciones impuestas a los investigados y a efecto se tiene que respecto a la investigada Nalín Heredia con resolución 4 de junio de 2016 se declaró fundadas los requerimientos de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones con, relación, con resolución que fue confirmada mediante Resolución 12 en junio de 2016. Y en el caso de la investigación de Ollanta humana, se tiene que revisar el contenido de la resolución de primera instancia mediante la resolución número 2 del 11 de noviembre de 2016. Se le impuso también comparecencia con restricciones que fue confirmada por la resolución 7 del 6 de diciembre de 2016.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 que será presentada en su debido momento. Eso es todo, señor juez. Ok. Um, por de las alegaciones tanto de la defensa técnica como de la contraargumentación por parte de la Fiscalía que se dé la palabra por dos minutos a la defensa técnica para las réplicas que estima el conveniente. Caso contrario, se solicita manifieste su voluntad de no presentar réplicas.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 Sí. De igual manera, se cede la palabra a la fiscalía por dos minutos para la las consideraciones finales que desea agregar. Caso contrario, manifiesta su voluntad de no presentar argumentos. Fiscalía, por favor. Gracias, señor juez. Señor juez, le hago recalco mm -hmm. que el ministerio público ha recibido estas agendas de la procuraduría pública de lavado de activos y no ha sido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 Ok, te agradezco a ambas partes. Bueno, este colegio va a resolver de la siguiente manera. Aparte de resolver los recursos informatorios presentados por la defensa técnica, y tomar en consideración los alegatos presentados por escrito y organizados en la presente audiencia por las partes. Al respecto, a sobre la finalidad de la tutela de derechos, te a mencionar que usted representa ser un mecanismo procesal incorporado en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal penal.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 Sobre los, de, por, perdón, sobre los fundamentos de la resolución apelada por la defensa técnica, estos basan en los siguientes cuatro argumentos que la defensa técnica debió contraargumentar como parte de su recurso de apelación. Antes de revertir la resolución de primera instancia. De primera instancia, perdón, primer argumento. El juez de la primera instancia considera que la exclusión de pruebas previa en mil excepciones y no por con la defensa técnica que considera que la regla de exclusión sería absoluta.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 Sobre ellos, la Defensa Técnica no ha logrado denotar con frecuencia la invalidez de los mismos, a efectos de desestimar la resolución por parte de la primera instancia. no así esta sala, resuelve de crear un fundado el recurso de apelación por parte de la Defensa Técnica, en el sentido que esta pretende excluir de la etapa de investigación preparatoria de las aprendas que saluden pertenecen a la investigación en el diagrama. Máximo, si este colegiado considera, considera que debe primar la búsqueda de la verdad en un caso de relevancia nacional como lo es en la imputación del delito de lavado de activos a los imputados, debiéndose a desestimar formalidades sobre suspensión por parte de la Fiscalía, así como las denuncias de voto vinculadas a la obtención de las afectas en la primera las mismas que hasta la fecha no cuentan con resolución de la instancia pertinente y que no corresponde a este colegiado con de la Fiscalía. Sobre la afirmación de la Fiscalía respecto al papel institucionalista eh, por parte de la defensa técnica, espero que comparte el juez Concepción Garguacho en la resolución de primera instancia